En el último vídeo explicamos por qué era perfectamente posible la reconexión ferroviaria inmediata con Madrid y con el Levante, con Valencia, con Barcelona, por la vía de moreda que es la que siempre utilizamos, por qué había que defender esa vía y también nuestras conexiones con el corredor mediterráneo, con el Levante. Y también dijimos una cosa, que esta, estas obras que se estaban haciendo aquí, este ave que se estaba trayendo, no era un ave de verdad. Eh, hoy vamos a intentar explicar por qué decimos eso. Bien. Nos dicen que queremos que se paren las obras del ave, pero no, lo que decimos es que esas obras están paradas y que no son de ave, son de un ave de mentira. ¿Por qué decimos eso? Pues mira, en todas partes se ha hecho lo siguiente, que además es lo que estaba también previsto en Granada. Está la vía convencional y ahora no se tocaba esta vía, no, igual que cuando se hace una autovía en, en paralelo a una carretera nacional, se hace una plataforma mucho más amplia, con menos curvas, porque se va a circular a más velocidad, con menos pendientes, más resistente, porque tiene que resistir esa mayor velocidad y además se hacían, se hacen dos vías de tren, por eso decimos doble vía, que se haga en doble vía, porque los aves se tienen que cruzar, tiene que haber una vía para cada sentido, que son alta velocidad, no se van a ir parando en los pueblos para cruzarse, para adelantarse, no tiene ningún sentido esto es lo que se está haciendo en toda España y también estaba previsto en Granada. Pero en un momento dado decían que para acelerar las obras y que llegara cuanto antes y eh, también para eso, para abaratarlas, pues se iba eh, en donde estaba hecha la plataforma ya solo se dejaba una vía y donde no estaba hecha dijeron que iban a reutilizar, decidieron reutilizar la plataforma convencional de tren. Por aquí puede circular un ave. Pues para empezar, el AVE, como sabéis, tiene el ancho internacional, es más estrecho que nuestros, que nuestros trenes, que nuestras vías. Y dijeron, pues ningún problema, le metemos aquí un tercer carril, que por eso se dice la solución del tercer carril, y resuelto. De resuelto nada. Eso no es un AVE, eso es como meter un Lamborghini por una carretera comarcal. No va a circular a velocidad del Lamborghini, va a ir a la que le permita la carretera. Además, esta solución es menos segura. Y además, hace incompatible el tránsito con eh, los trenes de mercancías y con los trenes convencionales también, por una cuestión de tiempos por aquí, no se pueden cruzar o circulan unos o circulan otros con las suficientes frecuencias. Bien, esta solución, la del tercer carril, que es una chapuza, también se está haciendo en el corredor mediterráneo, en algunos tramos, también se dice que para abaratar y para acelerar las obras... Y los empresarios catalanes y valencianos, los del Levante, están diciendo que no, que no se les haga esa chapuza, que para realmente ser un corredor mediterráneo, con la importancia estratégica que eso tiene y para que realmente sirva, tienen que hacer el AVE en doble vía, no la chapuza del tercer carril. Bien, Pero es que eso es lo que nos tenemos que sumar y pedir para el corredor mediterráneo y también para nuestra conexión eh, con el corredor central pero es que además en Granada esa obra chapuza está parada, totalmente parada ¿y por qué está parada? Pues está parada aquí en Loja igual que las carreteras nacionales, pasaban por los pueblos, las carreteras comarcales y eh, cuando se hacían las autovías se hacían circunvalaciones porque por los pueblos no cabían, pues en Loja pasa lo mismo hay un paso muy complicado y estaba previsto hacer una circunvalación, la llamada variante de Loja, que además era así, lógicamente bien, al decidir Reutilizar la vía convencional, aquí en Loja tenemos que esa vía convencional pasa por un túnel, si esto es la montaña, un túnel así, que además de ir junto a las casas del barrio de San Francisco de Loja, está encima de un acuífero que llega hasta Málaga, y que a duras penas además por este túnel que es del siglo XIX pasa el tren convencional por ahí no cabe la ave ni siquiera así porque esta vía alguna reforma hay que hacerle, necesita más altura para meter la catenaria de electrificación y demás estas obras están paradas, ni siquiera las han empezado en dos años, con lo cual tenemos que esta chapuza que no están queriendo admitir los empresarios catalanes y, y valencianos para el corredor mediterráneo es la que nos están haciendo pero es que además está parada ahí, nos decían que nos la hacían ...para ir más rápido, que la AVE llegara más rápido y más barato... ...y no es verdad, ni más rápido ni más barato... ...está habiendo sobrecostes, porque claro, esto es complicadísimo... ...y además nos decían que iban para siete meses... ...después otros siete meses, otros siete meses... ...ya vamos para dos años... ...no es solución, ni más rápida ni más barata... ...y además no es una AVE de verdad... ...por eso decimos, reconexión inmediata de la DIA de, de Moreda... ...que está perfectamente operativa con Madrid y con el Levante... Reconexión también, restitución de esta vía convencional, por aquí hasta Antequera, y que empiecen de una vez ya las obras de verdad, las del AVE. Y, además, que si se haga en la entrada del AVE soterrada. Una vez reconectados, se terminó la falsa urgencia, que es que, además, nadie se cree que en obras millonarias, de esta envergadura de miles de millones, se vayan a hacer segundas fases. Entonces, ¿qué queremos? El AVE de verdad soterrado, y de esta manera compatible con las demás conexiones, como se está haciendo en todas partes, porque queremos que Granada sea como la que más...